Superbacril proporciona importantes ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el organismo especialmente para el cerebro, las articulaciones y el corazón. Nuestro cuerpo está formado por millones de células, cuyas membranas están constituidas por fosfolípidos. Las membranas celulares son vitales para mantener la integridad de la célula. Cuanto mayor es la cantidad de ácidos grasos omega-3, mayor es la flexibilidad y el funcionamiento de la membrana. Muchas de las fuentes de omega-3 están en forma de triglicéridos, los cuales deben ser procesados por nuestro organismo antes de ser utilizados. Los omega-3 de superbacril son diferentes, están ligados a fosfolípidos, también presentes en la estructura celular. Los fosfolípidos de estos omega-3 se incorporan más eficientemente a la membrana celular. Las membranas son más sanas y flexibles cuanto más omega-3 contienen. Esto se puede medir con el índice omega-3, células sanas, tejidos sanos, cuerpo sano. Con Superbacryl, la próxima generación de Omega 3.